Aristóteles justamente dice eso, la idea de que primero es si el pensamiento es de Descartes, es de la modernidad, es decir, el pensamiento del alma bella es un pensamiento antiguo, y eso en occidente y donde quiera. Claro, a lo mejor hay diversidades, por supuesto, y este, ¿y qué más? Pues que lo hace más complicado. ¿Y no, bueno es que es como una, como una manera como se individualizan las personas, eh, que tienen sus ventajas y sus desventajas. Igual a moderna. Yo digo, ¿por qué no buscar las ventajas? Dar las ambas y a que ese diálogo sea haga posible? Lo malo es que siempre estamos luchando con nuestros demonios. O para imponer una pues. Para imponer nuestra. Gracias. Más. Bueno, si quiere, más al rato. ¿eh? Pues yo quería preguntar algo, pero... Bueno, sí. este, en cuanto a la intersubjetividad, eh, ¿cuál es su opinión ¿no? de ambos eh, en, ahora que también está tan eh, presente esta discusión de la conquista? Eh, existo porque me reconozco frente a otros o también reconozco a los otros entonces, ¿qué sucede? ¿cómo se puede aplicar esto? ¿qué sucede? cuando hay esta, este encuentro este desencuentro o este choque encontronazo, diríamos con dos um, mundos dos visiones de, de entender dos mundos de la vida o sea, claro, son dos formas de ver el mundo, pero de entenderse a sí mismos dentro del mundo, que también es, es muy importante, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa? Bueno, es que aquí no hubo un reconocimiento. Un reconocimiento de los pueblos. Este, simplemente se se subsumieron bajo su interpretación de su mundo de la vida y fueron considerados como demonios, seguidos por los demonios. Claro, no sé si era mucho pedirles a los españoles ¿verdad? que tuvieran un pensamiento como Haber. Difícilmente han leído a Haber. Pero yo creo que es, así se explica. ¿no? Se explica más bien por, por la idea de, de Hegel. No hay un reconocimiento de los sujetos. Al contrario, ¿verdad? en esta lucha a muerte, Hegel habla justamente como, como la manera, como ha sido la historia, ha sido la lucha a muerte por el reconocimiento. Todos queremos ser reconocidos. Nos, necesitamos tanto ser reconocidos por los demás. Ahí está la idea de la intersubjetividad también. Este, que estamos incluso dispuestos a morir. Nos importa más ser reconocidos que vivir. Pero cuando nos, viene, nos vence el miedo de la muerte, es cuando nos sometemos y nos hacemos esclavos. No me mates, seré tu esclavo. Nos vence el miedo de la muerte. El ser humano res, renuncia a su espiritualidad y acepta ser solamente un. Creo que eso explica la esclavitud, cuando nos vence el miedo de morir. Incluso Hegel dice que cuando es al revés, cuando vencemos el miedo de morir, es cuando vienen las revoluciones. Cuando vienen las revoluciones no es, no es que queramos que matar, simplemente no tememos morir. Es cuando el hombre recupera su, su dignidad lucha otra vez por el reconocimiento. Claro que mientras es esclavo, el, el esclavo ha aprendido muchas cosas. Ha aprendido a trabajar, ha aprendido a, a relacionarse con la naturaleza, a amarla. En cambio el, el amo no, el amo, el amo este, está separado de la naturaleza. El amo sería el capital en, en nuestro mundo. Por eso la naturaleza para él no es más que... Tal, este, circulante en términos de mal y bueno la dialéctica del amo y del esclavo es todavía más amplia pero creo que así podríamos explicarlo quizá no todo más bien la pregunta es ¿qué opinan de, de que nos tienen que pedir perdón? no, no sé qué ¿qué opina usted? Bueno, yo digo que no tan solo perdón, nos tienen que devolver todo lo que nos robamos. Pago de. ¿No? Hizo la cuenta. Hizo la cuenta <ríe> en su ensayo sobre. ¿Cómo se llama el ensayo? ¿Quién sabe qué es de la nueva España? <ríe> hizo la cuenta de todo el oro, toda la plata que se llevó Regrese, bueno, y con perdón. Y actualizado, ¿no? <risa> en dólares al cambio pero si se enojaron nos vuelven a si creo que primero que le nada más retomando a lo que acaba de pues comentar el, el doctor de hecho no nos quieren pero de, de ellos vienen hacia, hacia acá y se llevan todavía nuestro, nuestras joyas todo lo que tenemos de aquí en México pero incluso hasta los cantantes ¿no? sí, eso, eso. vienen ahí estamos este, todavía sí, eso, eso. todavía con los espejitos no la culpa la tenemos nosotros sí, sí, sí. estaba pensando en lo del ídolo y de Dios ah, de... ídolo sí. es es Luis Miguel, no sé y Dios son los que teníamos ¿no? bueno bueno, ídolo significa imagen ¿no? sí. el... tú es la imagen sí. no es el contenido sí. perdón retomando el respecto de los daños causados los españoles que les hicieron a todos los indígenas que hace más de 500 años por lo tanto yo considero que sí es necesaria la reparación del daño causado toda vez que bueno a respecto de, de eso, de la colonización, pues los indígenas casi mueren todos, ¿no? Pues que lo que querían es que extinguieran tanto sus lenguas, sus costumbres. Y ese es por eso que estamos aquí, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, algunos somos indígenas y por lo tanto para nosotros es muy importante esa parte, que se nos reconozca como sujetos de derecho, toda vez que desde, esa, desde la colonización, efectivamente, pues no hemos sido más que los animales, ¿no? finalmente porque no, no sé, digo al respecto de lo, de lo que estábamos tomando de las filosofías, filósofos muy importantes, los cuales lo determinan de esa manera ¿no? que efectivamente eh, tenemos que luchar para poder obtener y hacer, eh, más, más bien luchar para, para ya no tener miedo, o, o más bien tenerle miedo a la muerte y luchar y poder adquirir, eh, adquirir esa, ese derecho como derechos este de, derechos que actualmente no, no se nos reconoce o que si sí están plasmados pero efectivamente no se llevan a cabo porque nosotros como como sujetos de derechos no los exigimos no no los exigimos que se lleven a cabo que se cumplan lo que está escrito en las normas eso es todo muchas gracias bueno estoy de acuerdo solo hay hay que este tener cuidado de no incurrir en, en, este, en el o sea, la, la claro no es lo mismo el, el español del siglo XVI eh, que, que la, la modernidad, ¿no? uh -huh. O sea, por, por este criticar la, al, a la imaginación, no tiremos también la libertad. La libertad es una herencia que tenemos que este, defender también. O sea, libertad y solidaridad. Y tratar de desechar la imaginación y la arbitraria. Nada más ese punto. Muchas gracias. Bueno. Eh, yo quisiera más bien si nos pudiera como comentar un poco cómo esta determinación intersubjetiva de los derechos humanos eh, podría ser coherente o compatibilizar con la idea que traemos en este seminario de interculturalidad. ¿Cuál sería la interculturalidad que habrá en esta A través de esta idea de intersubjetividad de los derechos humanos, ¿cómo encaja en este paradigma de reconocimiento de la interculturalidad, de la construcción de herramientas jurídicas que respeten la cultura de los pueblos? Exacto. Bueno, probablemente, ya que decía, una herramienta jurídica puede ser la que propone Ceyla Benavi, que está sustentada en la intersubjetividad y en la interculturalidad de las, de las jurisdicciones múltiples. Ella eh, propone lo que sean jurisdicciones en las que se tomen en cuenta todas las redes sociales de las que formen parte los sujetos en el proceso, y por ejemplo, vamos a suponer que haya ciertamente un juez, ¿no? del mundo occidental, llamándome así pero también un juez de la comunidad ¿no? quizá un antropólogo un sociólogo, un filósofo y esto permita que el análisis de una problemática jurídica eh, sea, digamos a partir del mundo de la vida ¿no? del sujeto que forma parte y bueno, estas jurisdicciones múltiples están justo en discusión con Habermas o Seis verdad que está discutiendo con Habermas precisamente la idea de intersubjetividad para llevarla al mundo jurídico Sería sí. como concretarla ¿no? sí sí sí sí no sí sé si... no sé. sí sí este. Si sí sí mundo sí también nunca hay que olvidar que existen hechos que en el mundo del derecho, pues, son delitos y, y en el mundo de los originarios no son delitos. También eso hay que diferenciarlo y también se, se le juzga de forma distinta en las comunidades, y esto me refiero a, a, a nivel nacional, por lo menos de México, de que... Eh, a una persona se le, se, se le juzga diverso si es de una zona lluviosa, de una zona templada y de una zona árida. ¿Por qué? Porque también eso tiene que ver con, con el modo de ser. Y este modo de, de ser de las personas, pues influye mucho en, en nuestra cultura. Y por esto es de que cuando es detenida alguna persona aquí en la Ciudad de México, que se adscriba como de una comunidad originaria, se le dote de un, de un intérprete. y se le y, Pero al dotársele de un intérprete, también se le hace un estudio antropológico. un estudio cultural en primer lugar para ver si efectivamente pertenece y, y este, observa los usos y costumbres y en relación a los a los derechos humanos yo siento que en las comunidades siempre se, se han observado y tan se han observado que pues no es casualidad que se haya aterrizado aquí en México, en, en los amparos. Yo me imagino que Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón fueron personas que, que observaron las culturas orig, originarias, porque esto era lo que se daba en, en nuestras culturas prehispánicas, cuando el gobernante protegía y amparaba a la persona. Gracias. Bueno, pues no sé qué decir. Pero muchas gracias por su intervención. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué les parece si tenemos si el diálogo? Vamos a, a representar un diálogo. En los mismos temas, ¿no? por supuesto, quizá se aclaren un poco algunas cosas.